No sé si ustedes hablaron de la situación del año escolar, que hoy sí, eh, eh, el Ministerio de Educación y el Gabinete de Salud eh, dispusieron que hoy 11 de enero comenzaran las clases eh, presenciales. Algunos eh, planteles, principalmente colegios privados, comenzaron con clases presenciales, algunas escuelas, no todas, Empezaron con clases presenciales, con un protocolo de que, por ejemplo, lo de tal curso van tal día, lo de tal curso. Bueno. Se están divididos. Sí. El asunto es que. Eh, eh, opiniones y Los en... colegios, Roberto, Ajá. empezaron virtuales. La mayoría de los colegios. Sí, privados. no, hay algunos que, que, que empezaron presenciales y otros virtuales. Pero el tema es que la ADP eh, fijó la posición, ayer lo dijimos, de que no se asistieran los profesores. Los profesores no fueran a clase. Obviamente, si el profesor no va. <risa> No a qué claro. diablo va el estudiante Entonces, esto está mal, Muy mal. No podemos seguir en un país eh, Que cada quien quiera hacer lo que le dé Su M, M, M gana estamos, estamos mal como sociedad ¿Y quiénes son las que la pagan? Los hijos Machepa Porque Paola, que tiene su hijo en colegio eh, Los que tienen, ¿verdad? Sus hijos en colegio están bien Porque están definidos y están organizados y ya saben que o es presencial o es virtual. Sin embargo, los hijos Machepa, que van a escuelas públicas, eso que hoy en día los padres se levantaron y no, no sabían qué iban a hacer, si llevar a sus hijos, a quién se lo iban a dejar, si iban a poder ir a trabajar, ¿eh? con una incertidumbre que causa muchos problemas sociales en las familias dominicanas. Dígame usted, un hogar monoparental, una pobre madre. Que tiene su trabajito ganando sueldo mínimo, ¿qué va a hacer hoy? Con, con tres muchachos al hombro. O con dos. Es más, con uno. Yo ando ¿Eh? con el mío ahí. ¿eh? Entonces, sí, pero que espérate, Paola. Pa'ola, Paola. Yo ando con el mío. Paola, tú y ya un hombre, Pero dime, tú si tuviera <risa> Él vio un niño. Cinco años es tuyo. Él vio ¿eh? un niño. Aquí metido. No, no. Ah, tú ves. Entonces, así no podemos hacer sociedad. Yo se lo decía a nuestro amigo Robert Frías, presidente de la ADP, filial San Francisco de Macorís, lo decía el sábado en el gobierno de los sábados, de la Z101, que eso no se puede porque las excusas del COVID que no me vengan con excusas de pandemia ni de COVID. Porque eso no tiene ningún tipo de razón. ¿Por qué? Ajá, y los niños están en cuarentena en su casa, los niños están jugando con otros niños, saliendo al parque. Por ejemplo, yo estuve en el parque Duarte eh, ahora a principio de año con mi pequeño Rona y eso estaba full de niños. Sin ningún tipo de protocolo. Pero mira, hay algo, Roberto, que a mí me da mucha curiosidad. Es verdad. Las autoridades, o sea, el ADP está exhortando que no, que no se inicie el año escolar. No, no, no. Que virtual. Ellos no, ellos no, que ellos no, no vaya, mandaron que no se inicie. A los profesores que no vayan que no a la vayan escuela. no vayan a la escuela. Entonces, o sea, a nivel nacional, hay, problema, hay problema con el inicio del año escolar. Pero, Roberto, ¿y las fiestas? ¿Y los parties? Lo ¿Ellos yo siguen? Decía ayer. O sea... Pero los teteos, es, es, ¿dónde es que, están los teteos? Los es teteos es que, siguen. Es que, oye, es que aquí no se va a detener nada. Eso era lo que yo decía ayer en, en el programa. Por eso que digo que no me son la excusa eh, los profesores, porque los profesores también van a teteo, los profesores también van al play, los profesores ah. también van a fiesta. Exacto. ¿Cómo estaba el estadio anoche, Quiqueña? El 50, 50, eh, 50 50%. estadio. El estadio. 50%. Ah, okay. sí el estadio Cibao. El estadio Cibao, 50%. Sí. Entonces. Bueno. Pero eh, lo que Paula quiere decir es que. Arrancamos y no nos vamos a detener. Es que, no, dices, es que gran, no Es para que atrás no podemos. Y, para dar impulso. y además, ¿por dónde se mide la gravedad del COVID? Por la ocupación de camas, por la ocupación de camas UCI también, por la tasa de letalidad y todo eso está, gracias a Dios, bajando. Claro, controlada, Entonces, controlada, es, que, está controlada. es que quieren alarmar, es verdad, en muchos casos. Hoy, 600 sí. y 6000. 6, 6000 y, y, y, y son más, porque eso es lo 15, que se hace en prueba. Pero, ¿qué pasa? Nosotros, mira, a ti te dio COVID, a ti te dio COVID, me dio COVID, ¿qué tiempo duramos? Dos, tres días. ¿Qué gravedad hicimos? Ninguna. exacto Y ese es el 95% de la población que le está dando ahora mismo el COVID. que hay que respetarlo? Sí, porque si una persona con algún tipo de conmovilidad, que no tenga las vacunas, pues puede ir a una cama UCI, pero no es la mayoría. Que la probabilidad y, y, es 95. Y los países, los países se tienen que manejar por la mayoría, no por la minoría. Entonces, está ahí, no hay que ir a Harvard, no hay que ir a, a, a, a, a la nordestana, no hay que ir a ninguna universidad. Lo no estamos viviendo la realidad del COVID. Ya el presidente lo dijo y es algo imposible de volver atrás. El mundo no aguanta volver atrás. Puede venir... Eh, eh, eh. Una variante peor que la delta. Y no se va a volver atrás. No se va a volver porque es que la gente no va a volver. Entonces va a ser más el caos de tú someter a la fuerza, a las personas, que, a, a una cuarentena, que sería imposible. esto es una conciencia individual de usted, de mí, de usar su mascarilla, de protegerse. Pero no podemos, señores, troncharle, la vida, eh, eh, eh, el aprendizaje a esos niños pobres, a esas familias que ahora no hayan que hacer. ¿Entiendes? Entonces, el año pasado fue un año malo. Fallido. De hecho, de hecho, la educación pública en República Dominicana es una de las más deficientes de Latinoamérica. Sí. Incluyendo los profesores. Claro. Que son los que dan la clase. Imagínate tú. Con eso, en una situación, en una circunstancia normal, sin pandemia, que la educación es mala, la pública, con el año escolar pasado, que pasó todo el mundo, o y cimarrones. No. Discúlpame, Roberto, que te interrumpa y que te contradiga, pero tengo un caso muy cercano a mí de unas personas que conozco y familiares también en Puerto Plata, de los cuales todos los alumnos fueron reprobados sí, el año pasado. Sí, o sea, que no pasaron todos. Hubo ciudades en las cuales, en vez de pasar a todos los alumnos, los reprobaron a todos. Peor. peor exacto. Como dice el peor peor. peor. peor aún. Entonces, ok, un año... Terrible. Terrible. Pero, por lo menos, la, la peor medida fue la clase virtual, y se más o menos, como se decimos aquí en el Cibao, se salvó el año, y se hizo el año, y el que reprobó, reprobó, y el que pasó, pasó. Pero no podemos comenzar este año... Siguiendo con la misma te, te, retórica, atención mi gente la ADP, dejen eso. Ahora, yo quiero que me digan los profesores, que me llamen mis amigos profesores y me digan que si ellos están en cuarentena, que si el COVID se le va a poner. En las escuelas es más difícil contagiarse de COVID que un teteo, que una reunión, que una actividad familiar, que en el play, que en un restaurante. Ahora, que me llamen los profesores y me digan, no Roberto, espérate, eh, todos los profesores estamos en cuarentena. Yo digo, ah, no, no, no tiene razón, es verdad. Claro. Hay, que, hay que ir virtual, pero no es así.